Vamos ahora a ver qué está pasando con la luz en esta escena. Para eso lo primero que voy a hacer es activar acá en la barra de la parte inferior de la pantalla la opción de visualización como procesado. Vemos que está bastante oscura, es decir, que no se aprecia el frente de, de mi objeto texto porque prácticamente pareciera que está iluminado desde atrás entonces voy a volver al modo eh, sólido y voy a irme a eh, la vista superior voy a elegir desde el menú vista vista superior y aquí voy a revisar cuál es la posición de la luz efectivamente Miremos, la luz está incidiendo en la cara posterior del texto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser traerla hacia adelante, ubicarla hacia adelante y además la veo muy, muy alta. Entonces, desde una vista frontal o vista lateral voy a trabajar sobre el eje Z de la luz para traerla mucho más cerca de mi texto. Bien. Y ahora voy a volver a probar desde esta opción, que es el método usado para mostrar y sombrar objetos en la vista 3D y voy a elegir el modo procesado. Ya lo veo bastante más claro. Ahora esta sombra que está arrojando esta luz se ve bastante irreal, ¿sí? muy oscura. Entonces voy a editar la luz para eso yo tengo que tener seleccionada la luz ¿sí? me voy a cerciorar de eso volviendo al modo sólido ahí tengo seleccionada la luz bien puedo volver al modo procesado y eh, como tengo seleccionada la luz puedo editarla desde esta opción este menú que aparece aquí en el lateral derecho de la pantalla y eh, que tiene el iconito como de una lucecita amarilla acá vemos las características de esta luz en energía si ¿sí? eh, podría puede ser que ustedes tengan cargado 1 yo he estado editando antes por eso aparece 1.26 le voy a llevar a 1.50 sí. entonces ya con eso voy a tener mayor eh, luminosidad, este es el color de la luz y yo podría también haber elegido que en lugar de ser un punto que es el equivalente a lo que sería una lámpara de bajo consumo, por ejemplo, que emite luz en todas direcciones, podría elegir un sol que me estaría dando iluminación con rayos paralelos o un foco y se vería eh, como esto lo tendría que ajustar por supuesto, ustedes pueden elegir el efecto de iluminación que quieran yo voy a seguir trabajando con el punto he llevado entonces la energía a 1.50 que equivaldría a haber usado un foco de mayor potencia y aquí donde dice sombra en la misma persiana <coughs> en lugar de elegir que las sombras el color de la sombra arrojada sea este negro voy a llevarlo a un gris ¿Sí? entonces ya se ve bastante más real la sombra arrojada bien entonces cuando esto está como a mí me gusta tendría mi escena configurada además de eso voy a hacer eh, un retoque más que va a ser colocarle o cambiarle el color al entorno para eso también tengo un icono en esta persiana, pero para que aparezca me tengo que eh, deseleccionar la luz. Entonces voy a seleccionar cualquier objeto, para eso antes tengo que volver al modo sólido, ahí selecciono un objeto y con este icono que se parece al de materiales porque también es redondito, pero que dice entorno, cuando yo lo toco, voy a poder elegir el color del entorno. En este caso lo voy a llevar y voy a elegir un turquesa. Bien, entonces ahora cuando yo le pida que me muestre en procesado, esto se va a ver de esta manera.